En la ciudad del Alto esta madrugada se registró el décimo cuarto caso de crímenes por odio ante esta situación. La Organización de Trabajadoras de Nocturnas de Bolivia iniciará un proceso penal por asesinato contra el autor de este hecho. El deceso de una compañera trans con una puñalada en el corazón, esto ha ocurrido entre la 1 y 2 de la mañana, donde las compañeras han ido a divertirse porque era domingo. No, Entonces, eh, son provocados, ha habido una transfobia hacia las compañeras trans, porque son dos las, las, las que están afectadas, una fallecida y otra con cinco puñaladas en el rostro. También pedimos a la justicia de que caiga todo el rigor de la ley a estas personas y como organización vamos a hacer la parte querellante. La madrugada de este lunes, una transexual fue asesinada en una de las discotecas ubicadas en la ciudad de El Alto. Al momento existen tres personas aprendidas. Por su parte, el abogado de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia inició un proceso penal. Son los tres varones que se encuentran ahorita y estamos pidiendo ya los datos personales para poder presentar la querella en contra de estas personas. Eh, nosotros vamos a iniciar por asesinato, porque prácticamente una de las compañeras ha fallecido debido a la puñalada que ha recibido en el corazón. La Defensoría del Pueblo, por su parte, también irá apoyando este proceso correspondiente, según su representante. Bueno, dentro del ámbito de derechos humanos no es posible que eh, tengamos que salir, seguir tolerando. ¿no? Lo que nos queda ahora es hacer el seguimiento como Defensoría del Pueblo, hacer el seguimiento a nivel de la investigación, a nivel del accionar de la fiscalía, para que todo sea dentro de la norma y no, no haya ningún tipo de desviación. La policía está tras la búsqueda de los autores de este hecho. ...a la orientación sexual y la identidad de género, pero particularmente, ¿no? si bien hay avances normativos desde la propia constitución que prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual y de identidad de género. La policía inició las investigaciones para dar con los autores del asesinato de una trabajadora sexual transexual en el alto. El autor apuñaló a su víctima en el corazón. La amiga de la víctima también sufrió violencia a nivel de su rostro.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 Profundizamos o más en este tema. Escuchamos a continuación a Tamara Núñez del Prado, representante LGTB. En la madrugada del día de hoy, varias trabajadoras sexuales, transexuales y, y biológicas estaban trabajando en la Ciudad del Alto y un grupo de personas comenzó a agredirlas verbalmente y eso terminó en una agresión física y, y en la muerte de Lizzi y en la agresión de varias compañeras. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada de este lunes en la discoteca Chocolate, ubicada en la calle 4 y Franco Valle de la Ciudad del Alto. Ella responde al nombre genérico Lizzi. Su nombre legal es Marco Antonio Velarde Céspedes, quien fue atacada junto con su hermana Daniela, recibió una puñalada en el corazón, lo que terminó con su vida. Su hermana cuenta con cinco heridas punzo cortantes. ¿Por qué es crimen de odio? En Bolivia estaba tipificado el crimen de odio en el nuevo Código Penal, el cual fue abrogado hace pocos meses atrás. ¿Qué es un crimen de odio? Es cuando alguien asesina, mata por el simple odio a la persona. Puede ser por ser odio a un comunista, puede ser por el odio a un judío, puede ser por el odio a una persona trans. Esto estaba tipificado dentro del código penal, el nuevo código penal. Lamentablemente, vuelvo a recalcar, esto fue eh, dado de derogado y dentro de la derogación terminó saliendo crímenes de odio dentro de la legislatura boliviana. Y es feminicidio, ¿por qué? Porque la, el, el, la ley contra la violencia hacia la mujer, la 348, reconoce tanto eh, la identidad de género como la orientación sexual. Reconoce el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, señaló que este acto de discriminación fue un feminicidio más, el segundo, que se habría desarrollado en la ciudad de la Paz. Hay que acordarse que el 97% de las mujeres trans en Bolivia son trabajadoras sexuales porque no han terminado colegio. Recientemente he visto una noticia que hace pocos días atrás una compañera, también trabajadora sexual, mujer trans, ha salido bachiller y estas son las oportunidades que antes no teníamos las mujeres transexuales de, de, de poder tener una educación, la oportunidad de la educación, oportunidad de un trabajo digno. Por lo tanto, el 97% de las mujeres transexuales el día de hoy trabajan en trabajo sexual. La joven transgénero con estaba con 28 años de edad y junto a sus compañeras sufrió actos de racismo y discriminación, además de homofobia, que la llevó a la muerte.